Yo soy Sebas2008 y estamos aquí con otro video para este canal. En el video de hoy vamos a jugar un videojuego de internet conocido como G.io, claramente. Este videojuego eh, la va a ser la primera vez que lo voy a jugar, pero bueno, vamos a comenzar de una vez con el gameplay. Aquí ya estamos jugando. Bueno. Conectando. Hace. Sebas2008, sí. Ya le puse mi nombre aquí, ya estoy aquí. Bueno. Muchas cosas. Hay muchas cosas por aquí, vamos. Para ver. Claramente... Esto está bacana, está bacano. Me gustaría tener un Landmine... Landmine. Pero bueno. ¡Ay! ¿Quién fue ese? Me acaban de disparar. Realmente me acaban de disparar. Claramente me acaban de disparar. Uh, Un tablet... ¡Uh! me van a matar, y Me van a matar. Me están dejando sin vida prácticamente. Oh, este video va a ser muy corto. No va a ser muy largo, que digamos. Prácticamente no va a ser muy largo porque la batería del, de la tablet esta no sirve mucho. Para ver, para ver. Bueno, me acaba de matar humana y déjame revisar quién fue ese... ¡Ay! Está disparando. Bestia, que lag. Muere, muere. Me acaba de matar. Tres intentos más Tres intentos más Si me lo van a matar Acaba el video, yo no sé si van a hacer tres, me O mejor más. No sé. Vamos, ay Esas porquerías me bajaron vida Ay, me están bajando vida Vamos jugador. ¡Ay! Me están matando Ay, me están matando ¡Ay! Me mataron uno solo Eso es lo no... Qué juego tan tramposo, literal Ay, esas porquerías, ¿por qué bajan vida? O sea, voy a evitar, voy, voy a evitar, voy a evitar tocarlos Ay. Ay. Ay. Ay. Eh, Obviamente este no va a ser el único gameplay de 10.io Yo creo que por ahí el 31 de octubre o el 25, que es mi cumpleaños Haga un gameplay de 10.io nuevamente, o uno de modo Yo. Voy a, a seguir con los gameplays, tenía rato que no subía gameplays en el canal ¡Ay! Tengo que evitar tocar esas vainas Me bajan, me bajan vida, me bajan vida Me bajan vida, me bajan vida Ahorita se me aparece un puto jugador de porquería ¡Ay! ¡Son demasiados! ¡Me voy a bajar vida! Es que, bueno, es la primera vez que estoy jugando este juego Si lo juego mal, pues, pero... ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ay! ¡Oh! Se desapareció el jugador, no, no sé por qué no me hizo nada No sé por qué no me hizo nada, prácticamente no lo entiendo por qué no me hizo nada El jugadorcito ese Vamos pues, ¿está seguir ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Están disparando ahí! ¡Oh! ¡Qué lag! ¡Qué! Ay. Doble cañón, doble cañón. No, no, no, no, no, no, no, no, no, me van a matar. Mira, doble cañón, oh, qué la tan horrible! Hola. Voy a volver a continuar, prácticamente. Voy a volver a continuar. Ay. ¿Por qué carajo me revivo al lado de esas cosas? Es que me bajan vida, literal. Esas cosas amarillas. No sé si me bajan vida, lo que sea, perdón. ¡Ay! Se me aparecen de la nada. Se mueren. ¡No! ¡Uh! ¡Ay! Yo ¡Lo voy a matar, lo voy a matar! Porque tiene poca vida, voy a tener que matar, porque tiene poca vida. ¡Ay! ¡No! ¡Chinga tu puta madre! ¡Qué porquería! ¡Todo 2008 otra vez! ¡Ya volví! ¡Joda! Los que sean expertos en, en este juego, por favor, me comenten. Me, comenten. me comentan. Me comenten y me explican cómo es. Porque es la primera vez que lo estoy jugando y prácticamente lo único que sé... So so ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un intento más. Un intento más. Vuelvo a perder y termino el video, prácticamente. Oh, otra vez los, las balas raras esas. Para ver. Vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Coso! Ay, ¡No! ¡Vamos a matarlo! Para. ¡Muérete! ¡Muérete, infect momo! O como se llame, ¡ay! ¡Son demasiados, perro! ¡Me están matando! ¡Me están violando! Un intento más. Un intento más. O dos, no. Un, uno, o dos, no sé. Un intento más. Vuelvo a morir y termino el vídeo Prácticamente. Me estoy aburriendo ya. Por favor, los que... Los que sean expertos en este juego, me, enseñ, me me expliquen en los comentarios. Y yo pueda que haga una segunda parte el 25 de octubre. ¿Vale? Cuando ya haya más... ¡Muere! ¡Muere, Muere, muere, muere, muere, muere, noob, muere, noob, muere, muere, muere, muere, muere. Prácticamente se llama noob. Ay, noob, master, noob, master, noob. Uy. uy. Esquivando balas, esquivando balas, balas de cañón, muérete, muérete, ah, Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. a ver, parezco un niño rata con, con los insultos que hago, ¿Dónde, dónde se fue ese ¿Dónde ah, dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, qué porquería! ¿Dónde está ese hijo de porquería? ¡Hiper! ¡Hiper! Hijo de, hijo, de puer, ¡Hijo de puerca! ¿Dónde? ¡Ahí está! ¡Ahí está ese animal ratero Ya había dicho que un no intento más y, y terminó el video, pero creo que no. ¿Cómo así? Apenas estoy comenzando ya me van a, a, a agarrar a balazos. Es que qué porquería. Mira esa porquería. Mira, estoy aquí encerrado, a ver Bueno, vamos Para ver Para ver, para ver Venga, perros Venga, que me los voy a violar Tengo dulces, muchos dulces Qué porquería Ay, Aquí ah, Vamos en... ¿Qué? ¿Dónde cogieron esos Renacuajos? ¿Dónde cogieron? ¿Dónde cogieron? ¿Dónde están? Pero los voy a agarrar a piñazos Bueno, a balazos ¡Ay! ¡Miento! ¡Miento! ¡No! ¡Miento! ¡Se reúnen! ¡Se reúnen para matar! Este juego debería llamarse... Este juego debería llamarse 2 contra 0 2008 Es que literal Todos hasta se reúnen para matarme, literal ¡Qué porquería! ¿En el siguiente gameplay En la segunda parte puede ser el 25 de octubre Mi cumpleaños Voy a... Hacer un... no sé, me voy a convertir en un tanque. Mira, mira, mira esa porquería. Mira esa porquería. Muérete, herda, porquería. asquerosa esa chuchería hiper mega pena izquierdo ¿Dónde coño? ¿Dónde cogió ese virujo? Ahí está. No. Esa porquería, María, me baja vida. Es que, iba a, volar, es que iba a morir. Me va a matar. Me va a violar. Muérete. Que yo soy valiente. Soy de 2008. Bueno chicos, ese fue el video de hoy, eh, espero que les haya gustado, suscríbanse, el 25 de octubre voy a hacer una segunda parte de esta vaina, me voy a convertir en un tanque, ¿vale? Y ahí voy a tener más experiencia en el juego, bueno, también les voy avisando que es un gameplay de imposible, y bueno, y, y bueno, eso era todo, gracias por ver este video, nos vemos, hasta la próxima, chao, oh, también de modo punto yo. bueno, hasta la próxima, suscríbanse y chao.